Pues hablamos con María García, que asiste a esta entrega de premio al comercio, que ha estado muy emotiva. Bueno, ¿cuántas emociones vemos en este día, María? ¡Qué bonito! Está. Pues, la, pues la verdad es que ha sido muy bonita, como dice, ha sido una entrega de, de premios al comercio, a los comercios de San Pedro Alcántara. A esos comercios que llevan muchos de ellos más de 70 años. ...incluso pues, otros que son nuevos... ...y de, de gente emprendedora... ...que quiere seguir apostando por San Pedro... ...que quiere seguir apostando por ese eh, comercio de cercanía... ...y también eh, ha sido muy emotivo ¿no?... ...también como ver cómo hay eh, negocios... ...que los van siguiendo ¿no?... ...las nuevas generaciones ¿no?... ...que van pasando de padres a hijos... ...que son negocios muy familiares... ...y la verdad es que es un reconocimiento muy bonito... ...a ese esfuerzo, a ese trabajo... Eh, ...sobre todo después de la pandemia ¿no? ...que han sido capaces de aguantar estoicamente... ...levantar esa persiana eh, cada día con la dificultad que eso entraña y siguen eso emocionándose con muchísima ilusión consiguiendo con, eh, ampliando eh, la, la ilusión por ese proyecto, por hacer nuevas cosas con lo cual evidentemente hay que apoyar al comercio de, de San Pedro como se ha hecho hoy gracias, bueno, pues lógicamente a la corporación, al equipo de gobierno y bueno, pues enhorabuena a todos que son todos los premios, los 15 premios que se han dado hoy al comercio de San Pedro muy, muy merecidos. Yo voy a ver si veo a los Deben y Baila y me apunto también. O sea que algunos que no conocía, pero que hoy también. Pues cuenta, pues, conmigo. <risa> cuenta conmigo. Sí, gracias. Muchas gracias a ti, Elena.